Ya sabemos que de alguna forma, cuando estamos haciendo periodismo móvil, no solamente estamos hablando de un dispositivo celular. Vamos a dibujar aquí. Imaginen que esto es un móvil. Yo creo que parece más como una tablet gigante, pero vamos a ver. Aquí está el notch. El resto es pantalla. Y notificación. El móvil es el dispositivo por excelencia para hacer periodismo móvil. En esta pantalla negra, el Black Mirror como le llaman, sucede medio universo. Por eso mismo, creo que es fundamental que sepamos escoger qué celular vamos a hacer, vamos a utilizar, perdón, no, para hacer móvil journalism o periodismo móvil. Hay algunos elementos que hay que tener en cuenta antes de escoger un celular. Me voy por los primeros y los más importantes. Número uno, la RAM y la CPU. Es importante buscar un dispositivo que nos cumpla que cumpla con cierta soltura para las tareas que necesitamos. Que tenga buena RAM para abrir aplicaciones en una buena cantidad ok que tenga buen almacenamiento para almacenar los archivos, los vídeos las fotos que sean necesarias por el tiempo en el que más no sea útil que tenga buena autonomía para que tenga una buena batería y digamos que esta pueda servirnos para durar por lo menos un día entero de trabajo y por último que sea fiable y esta es una de las partes más difíciles porque cuesta a veces encontrar un celular que cumpla con todas las, las características que nosotros necesitamos ahora yo creo que es muy fácil tener en cuenta en líneas generales estos elementos. Sin embargo, son engañosos. Por ejemplo, en procesadores podemos encontrarnos con un celular que tiene un procesador Snapdragon frente a un procesador Kirin de Huawei o a su vez frente a un procesador Helios de Mediatek. Y es fácil confundirse en estos aspectos. Lo mismo puede pasar con, otras, con, otras, con, con las otras características, la calidad de la cámara, la calidad de la fotografía en general, la calidad de construcción, etc. Entonces la solución real en este aspecto para escoger un celular Pasa por la revisión de reviews. Que permitan conocer las características del celular. Sin embargo, yo puedo hacerles una recomendación rápida. Si tienen dinero y, quieren, y les gusta Apple, yo compraría un iPhone de inmediato. Un iPhone es versátil, tiene excelente cámara, excelente batería, excelente pantalla y excelente motor de búsqueda. Por un lado. Eh, motor de búsqueda, no, perdón, motor de inteligencia artificial, un excelente procesador, es un, es un celular computador muy completo. Sin embargo, si no hay tanto dinero, yo no me iría dentro del gran universo de Android por las marcas más populares, que es Samsung. Yo me iría directamente por Xiaomi. Xiaomi, que tantos memes se ha ganado en Internet, hoy tiene la fama, que, o mantiene la fama en Latinoamérica, que lo hizo tan popular en Europa. Y es que Xiaomi es igual a calidad y precio. Y eso es algo que vale la pena. Porque Xiaomi suele cumplir con todos los puntos. Suele tener un procesador Snapdragon, que es la mejor marca de procesadores. Suelen tener muy buena cámara, muy buena batería y funciona muy bien para hacer periodismo móvil. Precisamente por la calidad de estos, de estos elementos. Entonces la recomendación aquí es que si algún día deciden adentrarse en el mundo del periodismo móvil, pues ya saben, con Xiaomi tienen una marca que probablemente les pueda dar muchos beneficios. Sin embargo, la invitación mía no es, que, no es a que se vayan por la marca que les digo, o que compren un iPhone porque les sale más fácil pero cuesta tres o cuatro veces más. La recomendación mía realmente es que investiguen el mercado y busquen un celular que tenga las características necesarias para hacer periodismo móvil, que son la RAM y la CPU, la buena velocidad, que tenga una excelente cámara y que tenga una excelente construcción.